Pues alcanzamos ya de nuevo una semana más el martes Y como todos los martes tenemos una cita especial con el Doctor Amor Aquí desde Radio Futuro en el 107.2 de la frecuencia modulada En rtvfuturo.com Bueno, pues Juan Bustamante está ya al otro lado del teléfono, lo saludamos, le damos la bienvenida, Juan, muy buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días. Bueno, pues bienvenido una semanita más aquí a Radio Futuro, esta es tu casa, esta tu emisora. Gracias, pues es un buen lugar, sin duda. <risa> un lugar que próximamente vas a visitar personalmente, vamos a recordarlo, Juan. Sí, dentro de dos martes. Estoy allí, en eh, directo en el estudio, uh -huh. después de tanto tiempo, pues, bueno, me vaya a poder ver, os uh -huh. voy a poder ver, y nada, pues, allí estaré uh -huh. Pues así lo haremos, Juan, bueno, pues, tema de hoy, la patética sociedad del físico, ¿qué hacer? Un mundo sí, muy... sí, algo hablamos ya del físico, pero he querido, digamos, tocar otra vez el tema este, con uh -huh. más cosas, porque sí. veo eso que hay mucha obsesión por el físico hoy. Sí. Y claro, grandísimo error, pero bueno, parece que la gente no se ha terminado de enterar. Uh -huh. Bueno, pues la verdad que sí, es que si nos movemos, por ejemplo, por redes sociales, pues lo que prima es tener un buen físico, exhibir ese físico, y bueno, pues si no lo tiene parece como que si te, te tuvieras que avergonzar, ¿no? Eso que has comentado es una de las cosas clave que iba a decir, eh... que este verano, como sabemos, todo el mundo luce cuerpo, uh -huh. que bueno, que me parece genial, Evidentemente, cada uno puede hacer lo que quiera con sus redes sociales, pero veo a la gente, en eso, como luciendo mucho cuerpo en verano y es como si, oye, que aquí me tenéis, que mirad qué bien estoy, y no sé, a ver, ya digo que siempre cada uno libre libro hace lo que quiera, sí pero parece como el curso de ver quién es más guapo, de quién tiene mejor cuerpo, de quién está mejor, a ver quién tiene mejor tipo. ...y no sé, no entiendo el, el, que, el por qué viene ese concurso, ¿no?... ...esa especie de concurso de, de ver quién está más bueno o más buena. Uh -huh. Pues eso es lo que está ocurriendo en las redes sociales... ...y ante esto, Juan, ¿qué podemos hacer? Pues yo el consejo que doy siempre es que eh, cuando se está conociendo a alguien... ...porque suele pasar así, pues bueno, cuando ya es tu pareja, digamos, ya te lo ves venir, ¿no?... Uh -huh. ...pero cuando estás conociendo a alguien y ves que se está exhibiendo continuamente en las redes no suele ser muy buena señal, porque creo que ya comentamos aquí una vez que en el caso de algunas mujeres, cuando ves que están en bikini enseñando mucho en la playa y demás, a ver, ya digo, cada una, por supuesto, que haga lo que quiera. Sí. Pero mm, a mí, personalmente, no es una imagen que me guste mucho porque pienso, bueno, ¿por qué tienes que enseñar tanto a todo el planeta cuando no creo que no es necesario ya vemos que eres guapa, ya vemos que está muy bien En el caso de los hombres también, ¿eh? que salen algunos en camisetas y demás sí, sí. Digo, yo creo que no tiene mucho sentido Que te pongas a exhibirte tanto en las redes sociales mmm, Aún estando bien, porque es como un poco de Mira, aquí estoy, mira qué bien estoy Luego es que se quejan muchas mujeres, por ejemplo De que es que hay hombres que le mandan mensajes con, Diciéndole porquerías y esas cosas y hombre, es que si subes fotos demasiado insinuantes Hay muchos locos por ahí que claro, que lo que le faltaba ya es de esas cosas uh -huh. entonces yo siempre he recomendado que lo hablamos una vez, tener mucho cuidado con lo que se sube en las redes sociales porque pensamos que no pasa nada pensamos que por subir una foto en bikini si ve una mujer enseñando mucho, nada más que lo va a ver tus tu familiares o amigos y recordemos que hay programas que hacen capturas de fotos, bueno es muy fácil hacer captura con el móvil, no ¿Qué? sé si la gente lo sabe Exactamente, eso es facilísimo a día de hoy es muy fácil y yo siempre he dicho, digo, tener mucho cuidado porque si tú subes una foto en bikini y si eres una mujer enseñando todo o casi todo cualquiera puede coger, sí. aunque la tengas de perfil, hacer una captura y ahora mandarse mandársela a saber a quién. Está tu foto circulando por ahí y le está viendo el trasero y todo sí. cualquier persona. Entonces, por eso digo que el tema de decidirse las redes sociales no lo recomiendo. Porque, aunque tú no lo sepas, y además que ni te enteras, que tu votas puede tener cualquiera y ni te enteras. Uh -huh. Es lo peor todavía. Sí, sí, sí. sí Entonces, entonces cuidado, cuidado con esas cosas que, ya digo, veo a la gente demasiado confiada en las redes, y, y hablo de todo, de Facebook, Instagram, en TikTok, de todas estas cosas. Yo veo a la gente muy confiada con que no pasa nada, con que, bueno, como es mi red, lo tengo en privado. Lo puedes tener todo lo privado que tú quieras, pero recordemos que si han conseguido hackear, instituciones tan importantes como el Pentágono, ¿qué crees tú que van a hacer con tu cuenta? Pues la verdad es que sí, nos exponemos demasiado y bueno, entramos en ese peligro de que puedan utilizar para otros fines nuestras propias fotografías. Yo tengo el caso de una amiga que me contó una vez, sí. que en las redes está Badú que bueno que le escribieron, y le empezaron a mandar muchos mensajes a su correo y decía ya ¿y esto de qué y, y se dio cuenta de que es que habían hecho un perfil falso con sus fotos en Badu y ella no se había registrado en Badu para nada, entonces tuvo que andar denunciándolo y demás, por eso, pues hay que tener mucho cuidado porque cualquiera puede coger nuestra foto, se puede ir a una red esa de Badu o como se llamen todas estas y crearse un perfil y es se que te, te hacen pasar por ti y te pueden meter en un problema. Y en el mismo Facebook o Instagram vemos estos perfiles duplicados que muchas veces nos hacen sospechar. Decimos, esto parece que es una cuenta falsa con fotografías que, que, que han cogido otras personas. También, correcto. ¿Y? Y, y además incluso te pueden cerrar la cuenta, en fin, que pueden tener muchos problemas. Por eso digo que tanto físico, tanto exhibirse la gente y tanto la gente, las redes, como que bien estoy. Pues vale, no te digo que no, pero si vas a subir fotos, ten cuidado con lo que enseñas. Porque luego pasa lo que pasa, y, y ya digo, yo creo que no es necesario enseñar tanto, uh -huh. o tanto que bien estoy, porque bueno, es que luego pasa lo que pasa, pasan estas cosas, te mandan muchos mensajes, y la culpa no es de la gente que lo hace, que también, o sea, de la gente que te coge las redes, que también, sino la culpa es tuya, porque eres tú la que le estás dando las cosas para hacerlo. Pues la verdad es que sí hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque hay mucho, mucho movimiento. Y como tú bien dices, Juan, ¿mucho loco suelto por ahí? Hay muchos muchos A mí, vamos, yo mira que no subo fotos de esa nunca en mis uh -huh. redes. Todo, subo fotos normales de, de que me hago yo redes de portas, ¿eh? Y ha habido alguna loca que me ha empezado a escribir, que me ha empezado a mandar mensajes, que me ha perdido el número. Y son fotos normales. Imagínate si llego subí una foto sin camiseta, en bañador, en plan así... Entonces, por eso, y en el caso de mujeres, es todavía mucho más peligroso. Porque ya sabemos lo que está pasando en, okay. en, con el tema este de los pinchazos que está viendo sí. y todo esto. Entonces, eh. imagínate, y además, como muchas, que ya digo, me parece genial que cada una se ponga lo que quiera, pero como muchas en la playa están con los bikinis estos que enseñan todo el culo, prácticamente, uh -huh. pues imagínate, imagínate lo que puede pasar. Entonces, eh, cuidado con eso, ¿eh? que ya digo que parecen tonterías, pero, pero todo esto es muy peligroso. Pues la verdad que sí, que es un tema muy peligroso eh, lo que decíamos, tanto en mujeres como en hombres, ¿eh? Porque también se sí, ven, ven muchas fotos por Facebook exhibiéndose más de la cuenta. Yo es que por ejemplo en el Instagram, me llama la atención porque yo cuando me meto en mi Instagram, eh, hay uno de los iconos que es una casita abajo, es, digamos, te sale lo que está subiendo la gente en Instagram en ese momento. Sí. Y yo le doy... Y la inmensa mayoría de las fotos son mujeres en la playa. Y en plan postureo y enseñando y demás. Uh -huh. Digo, madre mía. Digo, ya, digo vale, podéis subir lo que queráis, pero es que todo esto, cualquier loco empieza a hacer captura. Y madre mía, ¿dónde acaban estas fotos? Uh -huh. También tenemos hoy en día, y esto ya lo hemos comentado alguna que otra vez, la necesidad de exhibir todo lo que hacemos por las redes sociales. Eso lo dije en su momento, que es un grandísimo error. Y además por seguridad. Sí. No se debe hacer Incluso la policía creo que ha recomendado alguna vez Que no se ponga donde se va uno de vacaciones Exactamente Y hay mucha gente que pone En Mallorca pasando mis vacaciones Pues ya sabe alguien que te quiere robar Que no estás en casa Hay que tener mucho cuidado Es que las redes sociales lo, comenté, lo comentamos aquí en el programa un día Que las redes sociales son peligrosas Las redes sociales veo a la gente subiendo absolutamente todo Y no se dan cuenta De que eso es como ir por la calle y al primero que te encuentras por la calle darle todos tus datos y darle todas tus cosas. Es muy peligroso. Y en las redes todavía peor, porque en la calle, mira, la calle es el que te encuentra. Pero en las redes son millones de personas conectadas. Uh -huh. O sea, estás exhibiéndote ante millones y millones de personas y de todo el mundo. También habría que tener mucho cuidado, Juan, a la hora de dar amistad, ¿verdad? Saber a quién se le da cuando te solicitan amistad. A través de, de las redes sociales, porque hay muchísimos perfiles falsos ...que solamente van pues a esto, a hackear un poco y a... bueno, un poco no, mucho, un todo... ...y a, bueno, pues a hacerse con otros perfiles. Bueno, yo no suelo admitir a casi nadie, la verdad, yo no lo recomiendo que se haga... Eh, ...también, sin duda, hay que tener cuidado con la gente que te agrega... ...y aunque no sean perfiles falsos, y aunque sea gente, digamos, de verdad también hay que tener cuidado porque no sabes esa persona como es, no sabes si es un loco, sí. si es una, una loca, si es una persona que está buscando, en sí. fin, hay que tener cuidado, sí, mucho cuidado. Ya digo, yo no suelo admitir a nadie o casi nadie porque por eso, no me gusta tener gente que no, que no conozco porque no sé por dónde van a salir, uh -huh. por supuesto habrá gente que merece la pena, gente legal, sí. pero también hay mucha gente mala dando vueltas. Y hay gente, además, como sabemos que también hay muchos, ¿cómo se llaman de esto? Muchos trolls que se dedican a insultarte, sí. a atacarte. Entonces, por eso, eh, cuidado porque hay gente que se mete en las redes y les encanta, eh, pues, fastidiar a los demás y ponerle cosas, insultarlo, criticarlo. Y... Así que, cuanto más cerrado tenga tu redes y más cuidado tengas, mejor. Entonces, tu recomendación es este tipo de fotografía, mientras menos, mejor, ¿no, Juan? Yo no la recomiendo, ya digo, cada uno es libre de hacer lo que quiera con sus redes, pero cuantas más fotos exhibiendo te pongas, que repito, no entiendo el por qué, porque tienes que subir fotos por muy guapa que seas y muy mucho cuerpo que tengas o muy buen cuerpo que tengas de hombre, creo que no es necesario. Yo siempre he dicho que esto no es como los programas esto de en plan mujeres, hombres y viceversa. Yo creo que no es necesario eso, pero bueno, cada uno que lo haga lo que quiera, pero que sepa que es peligroso, uh -huh. que tiene sus consecuencias, y que, ya digo, yo a mí, por ejemplo, como he comentado, no me gusta una mujer que se sirve mucho, por muy bien que esté. Porque pienso, bueno, qué necesidad tienes de enseñarle a todo el mundo el cuerpazo que tiene. No sé, no lo entiendo, la verdad. Pero yo no lo recomiendo, hay que tener cuidado, hay que ir con eso, con mucho cuidado de lo que se hace, porque, como digo, veo a la gente que está muy relajada en esto, piensan que nunca va a pasar nada y luego viene la sorpresa. Claro, se piensa que no puede pasar nunca, pero hasta que pasa, bueno, lo que decimos siempre. Eso es, y luego esto lo que pasa es que es gran culpa que lo dijimos también, del tema de los medios que, que venden que todo el mundo tiene que ser maravilloso, los anuncios que salen mujeres espectaculares, hombres con cuerpazo y parece que todo el mundo tiene que ser con un cuerpo perfecto, si no, no valen. Y eso es mentira, que cada uno somos de una manera, y gente gordita, gente delgada, gente más alta, gente más baja, y por ser una mujer gordita... No es que no valga, ¿vale? Es igual que una que está muy bien. Uh -huh. Igual que los hombres. Pero no, parece que aquí todo el mundo está obsesionado con voy a ponerme bien, voy a tener un buen tipo y cuando lo tenga voy a subir mis fotos luciéndome. Uh -huh. Bueno, yo lo veo equivocado, la verdad. Esto lo vemos también muchísimo en las campañas, por ejemplo, de los perfumes en Navidad. Cuerpos perfectos. parece que A si mí la... es que los anuncios mmm, me parecen bastante lamentables. ¿Sí? Por eso, porque siempre escogen a modelos muy guapas con tipazos. Y digo, ¿y por qué una mujer gordita no puede anunciar un perfume? ¿Por qué? O sea, ¿qué problema hay? ¿Qué pasa? ¿Que no tiene el tipo? ¿Y, y por qué? ¿Ya por eso no vale? A mí eso me parece horrible. O sea, todo el mundo tiene derecho a anunciar lo que sea. Y además están vendiendo una imagen que es una mentira. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que si no eres una mujer con un buen tipo no te puedes echar el perfume? Eso eso no puede ser. Entonces por eso digo que nos, están, nos han metido en la cabeza la sociedad. Que todo el mundo tiene que ser guapo y tener un buen cuerpo. Si no, no puedes usar perfume, no puedes usar ese jabón, ni te puedes vestir de esa manera. Exacto. Eh, Juan, ¿resumimos un poquito antes de terminar? Pues el resumen es eh, que vivimos en una sociedad, desgraciadamente eso, que quiere buenos cuerpos. Los buenos cuerpos no existen y si existen, pues muy bien, pero no tiene por qué ser el estándar que yo creo que no hace falta exhibirse tanto las redes, que hay que tener mucho cuidado, que el mostrar en las redes que somos tan guapos o tenemos, tenemos tan cuerpazos no nos ayuda, más bien nos perjudica uh -huh. y que tengamos eso mucho cuidado con lo que hacemos, que no creamos que todo el mundo tiene que ser maravilloso y tener un buen tipo porque no lo tenemos y porque, como siempre he dicho, cuando tengamos 60 años, todos vamos a estar igual de mal. Uh -huh. Así que vamos a dejarnos de físico, vamos a tener cuidado con lo que hacemos y seguro que nos va a ir mucho mejor. Juan Juan, muchísimas gracias como cada semana. Y bueno, el próximo martes más, aquí, en Radio Futuro. Más consejos del doctor Amor. Muy bien, gracias a vosotros. Tened buena semana, y el próximo martes eh, aquí en la radio y el siguiente ya allí en el estudio. En el estudio, en directo. Pues muchísimas gracias, Juan. Feliz semana. Gracias, igualmente. Un abrazo. Un abrazo.